Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de Inred Digital que se transmite por Facebook Live. A los y las cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Inred Derechos Humanos y en Twitter como Inred1. En esta ocasión conversaremos sobre cómo apoyar a víctimas de tortura y también un poco rememorando lo que fue el 26 de junio, el Día en Contra de la Tortura. Para conversar sobre este tema tenemos dos invitados especiales. Primero tenemos a Nicolás Pedregal, psicólogo clínico y profesor de psicología, miembro de EATIP de Argentina y también nos acompaña en esta ocasión. Emma Bolsia Bravo, máster en psicología y diplomada en pedagogía, curativa clínica por la Universidad de Friburgo, Suiza, formadora de educadores especializados por la Escuela de Altos Estudios Sociales de Suiza Francesa y fundadora justamente eh, con Andrés Guaitier eh, del Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado en Bolivia. Bueno, eh, Emma se va a reconectar en un momento, entonces podemos empezar mientras tanto, es un gusto tenerlas aquí. El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es el 26 de junio, como lo mencionamos. Este marca un momento en 1987 que entra en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y otros tratos, o penas crueles, inhumanas y degradantes. Uno de los instrumentos clave en la lucha contra la tortura. Hoy tenemos esta convención y ha sido ya ratificada por 162 países. Eh, bueno, el 26 de junio es justamente esta oportunidad que tenemos para pedir a todos los interesados y también a todos los estados miembros de Naciones Unidas, la sociedad civil en general y a personas particulares eh, que puedan evitar que actos de tortura se desencadenen en la población en favor de los derechos humanos de todos y todas. Justamente pensando esto, quisiera abrir con esta primera pregunta, Nicolás. Eh, eh, Podría comentarnos, ¿cuál es la situación actual en su país en particular en cuanto a la prevención de tortura? Bueno, ante todo, muy buenas tardes para nosotros. El, estamos muy contentos de estar participando de este conversatorio. Agradecemos mucho a la Inred, unos colegas que, que nos acompañan en la red latinoamericana de salud y derechos humanos, donde el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial al que pertenezco, es uno de los fundadores del IRCT, que es nuestra institución de alguna manera acogedora del movimiento, de todo el movimiento de instituciones que luchamos contra la, la tortura y en defensa de los derechos humanos. Dicho esto, además es un honor que nos hayan invitado y por supuesto compartir el conversatorio. Esperemos que pobre Emma pueda conectarse, pero... Estas son las realidades con las que nos toca lidiar en estos días y evidentemente se hace muy complejo de vez en cuando este tipo de, de cuestiones. Así que, bueno, esperemos que Emma se pueda conectar porque yo particularmente, además, estoy muy interesado en su punto de vista porque en Bolivia han estado pasado, pasando muchas cosas de gran trascendencia y, y me gustaría mucho y creo que nos es de gran interés a todos eh, comprender en qué situación está y cuál es la mirada. La, los colegas de ITEI tienen una, una perspectiva psicosocial y política que, que nos, nos es muy afín y muy interesante a nosotros, particularmente. En cuanto a la situación de Argentina, lamentablemente tenemos que decir que en, en los meses que van desde el comienzo de la pandemia se han agravado algunas situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, aun cuando hay una cantidad de acciones que estamos llevando adelante con, con gran participación de... de eh, afectados a las violaciones por los Derechos Humanos, especialmente de la última dictadura militar, eh, civil y eclesiástica, etcétera, de 1976 a 1983, y, eh, pero particularmente ha habido una gran cantidad de ataques a poblaciones originarias, ha habido también situaciones denunciadas en, en lugares de detención, el, el, sobre todo en el principio de la pandemia en 2020, esto fue particularmente serio y también eh, se ha agravado el, la violencia contra las mujeres y contra los colectivos LGTB, Q+, que, que de alguna manera han quedado muy de, de, de una manera muy expuesta a este tipo de, de ataques y situaciones en, en, una, en un movimiento que me parece que lo podríamos pensar en términos de un una especie de licencia a la fuerza de seguridad como para invadir la, la, la escena privada, para detener arbitrariamente más de lo que ya venían operando en, otros, en otras situaciones. Y lamento profundamente decir que también en Argentina esto se vino dando durante el año pasado, está siendo denunciado por las, las Organizaciones defensoras de los derechos humanos y, por supuesto, dándole la bienvenida a Emma, estamos seriamente preocupados por la situación en general en Latinoamérica. Evidentemente, la situación de Argentina la conozco un poco más por lo que ha estado pasando que, que vengo de describir, pero estamos seriamente preocupados no solo por la situación de Latinoamérica, pero el año pasado tuvimos la, las violencia policial contra población afroamericana en Estados Unidos. Tenemos una situación muy grave en Nicaragua, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile, que, que viene arrastrándose desde hace ya un tiempo y que la pandemia me parece que audizó de una manera particularmente crítica porque hay algo que probablemente después lo vamos a conversar un poco respecto de la respuesta social que tiene que ver con la dificultad de asociación y de reacción conjunta ante estos atropellos de fuerza de seguridad y de aparatos del Estado. Muchísimas gracias Nicolás justamente por recordar esta situación desde tu espacio en particular en este contexto de pandemia y voy a extender la misma pregunta a Emma, le, bien, bienvenida en primer lugar a este espacio una vez más y bueno la pregunta que le estabas extendiendo es eh, si podría comentarnos cuál es la situación actual en su país en particular en Bolivia en cuanto a la prevención de tortura. Buenas tardes. Agradecerles la invitación por estar en este espacio y un gusto compartir este espacio con el INRED y, pero, y también con Nicolás, que es de LEATIP, una organización con la cual hemos trabajado en algunos eventos luctuosos aquí en Bolivia y tenemos lazos de, de cooperación con ellos. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando yo escucho hablar a Nicolás, me digo, pero yo podría decir exactamente la misma cosa de Bolivia, ¿no es verdad? Eh, porque la situación, ustedes saben, nosotros hemos vivido una situación bastante conflictiva en el 2019, sobre todo octubre, noviembre del 2019. Entonces, esta situación, si bien... Eh, por el momento se ha calmado porque, bueno, ha habido elecciones, hay otro presidente, ha vuelto a ganar el movimiento al socialismo con una mayoría aplastante, ha dejado como secuela una polarización política en la sociedad muy fuerte que impide cualquier análisis político de la realidad ¿no? y que y que ha dividido a la, a la sociedad boliviana que se enfrasca en una en una eh, si disyuntiva, si fue golpe, no fue golpe, si fue fraude, si no fue fraude, dejando de lado una serie de cuestiones muchísimo más importantes a discutir y a encontrarle soluciones. Entonces, cuando me dices cuál es la situación, yo te digo, en este momento la situación es muy incierta, muy incierta. Aparentemente hay una estabilidad, pero es bastante incierta por esta polarización que además uh, uh, ha venido acompañada el año pasado durante estos, o oh, en 2019, no solamente por torturas, maltratos, sino también por un racismo exacerbado. Un racismo que ha venido al galope, y claro que, has, eh, que ha actuado como vehiculador de otras violaciones a los derechos humanos. Pero ¿contra quiénes ha actuado toda esta, eh, esta, esta violencia, este racismo? Ha sido sobre todo contra la población indígena, sobre todo, ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, cómo... Uh, como dice Viviorca, el racismo se regenera, se se, se eh, no, no no desaparece, pero adquiere nuevas formas de, de, de manifestarse. Y una de ellas es que en Bolivia nadie es racista. El racismo se niega, incluso se escribe. Hay muchos muchos um, intelectuales que hacen mucha teoría sobre esto para decir que en Bolivia no hay racismo. Y hay un intelectual, Aymara, que ha escrito un libro últimamente, que es, se llama, que es muy elocuente su título, en Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Entonces, todo esto demuestra que este racismo está latente y se demuestra en, en varias uh, facetas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? En la criminalización de la protesta social, también en el hecho de que las poblaciones las más vulnerables, porque son las que están, eh, las que son menos escuchadas, como por ejemplo uh, las mujeres, uh, las, um, uh, las poblaciones LGTBI, los migrantes y las migrantes y la población indígena son los más, uh, son las poblaciones más vulnerables a toda esta violencia que se, que se desató y que está latente en nuestra sociedad. Pero también cuando tú me hablas, ¿no? ¿Cuál es la situación? Yo te diría, por ejemplo, eh, la situación de, del disfuncionamiento de la justicia, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que es también todo, todo un problema, porque si queremos prevenir la tortura, ¿No? Y si hablamos de cuál es la situación en este momento, yo diría que, lo que se tra de lo que se trata es de tener una estrategia que integre tres elementos claves, como por ejemplo un sólido marco jurídico, la implementación efectiva de ese marco jurídico, los mecanismos de control para supervisar y apoyar el marco jurídico y su implementación. Y todo esto está realmente en disfuncionamiento. ¿No? Podría abundar en explicar cada uno de estos, pero voy a ser bastante breve en el sentido de decir, tenemos una constitución, una de las más avanzadas de América Latina, que se ha reformulado en el año uh, justamente eh, 2009, ¿no? Y en esa constitución, tanto el artículo 15 como el 104, prueben terminantemente la tortura, ¿no? y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, esta, esta prohibición es constantemente violada por las fuerzas del orden y fuerzas represivas. Y como decía Nicolás, a las cuales se les da carta blanca para actuar. Es más, durante el gobierno de transición de la señora Áñez ha habido una ley que los uh, liberaba de cualquier proceso penal. Es por eso que las Fuerzas Armadas han actuado con tanta hazaña, ¿no? han, han matado en Sencata, han matado en Sacaba, han matado en Ovejuyo, y eso con total impunidad. Pero tendría que decir también que no ha sido solamente en el gobierno de la señora Áñez, no bueno, ahí la tortura, la represión han sido masivas, y a esto se ha añadido el racismo, como decía pero esto de la impunidad a las Fuerzas Armadas y a la policía es una constante en los gobiernos bolivianos. Y yo creo que para eso hay muchísimas razones, pero una una fundamental es que eh, la sobrevivencia de los gobiernos depende de estas dos Fuerzas Armadas, entonces los gobiernos tienen mucha dificultad de señalarles eh, normas de conducta, y de ponerles límites a su accionar represivo, y es más, de llevarlos a la justicia cuando cuando estos infringen las leyes, ¿no? Entonces, también decir que, el, igualmente que en la Argentina, durante esta época, se ha intensificado la violencia hacia la mujer. Los feminicidios están a la orden del día. Y yo lanzo una hipótesis, que es producto de todo nuestro trabajo de años, este año vamos a tener 20 años de vida institucional, que es lo que hemos escuchado a través de estos 20 años, en todos los momentos luctuosos que hemos intervenido. Por ejemplo, la gente que estaba afectada nos dice, he cambiado, me he vuelto más violento, soy irascible con mi esposa, grito a mis hijos y hasta los pego. Es una constante que viene, ¿no? Después, los mismos policías también, también dicen lo mismo, ¿no? Entonces, esta violencia estructural que viene desde el Estado, posibilita otros tipos de violencia. Y yo me pregunto por qué, después de los acontecimientos de octubre, noviembre de 2019, en enero, en Bolivia, hubo una ola de feminicidios. Algo inexplicable, uno tras otro. Uno tras otro, ¿no? Entonces, esta violencia, yo digo, lanzo una hipótesis, porque claro, tenemos que probar, tienen que haber varios trabajos de, investiga de investigación al respecto, esta violencia estructural influye en otros tipos de violencia en la sociedad. La violencia a los niños también. Y la violencia a la población LGTBI es terrible. Los crímenes de odio aquí son realmente de odio, ¿no? Gente que muere con cuarenta y tantas puñaladas, destrozada, descuartizada, ¿no? Es algo terrible. Muchísimas gracias, Emma, por tu intervención y también por explicarnos más ampliamente sobre el panorama que se vive en tu espacio en específico. Y justamente quisiera andar un poco en, en este tema más adelante también. Eh, sabemos que la tortura es una práctica que destruye emocionalmente a las víctimas, que produce consecuencias físicas y psicológicas que pueden transmitirse de generación en generación y además que establecen justamente este ciclo de violencia estructural. Estimado Nicolás. Eh, quisiera preguntarte si podrías ampliar un poco en cuanto a estas justamente consecuencias psicosociales para las víctimas. Nicolás, si no se escucha. Sí, bueno, evidentemente hay una cuestión con respecto a las consecuencias. Que, a, a ver, ahí estamos mejor. Hola, ¿vamos sí. bien ahí? Vale, estamos bien. Eh, sí, la verdad es que eh, est estamos muy preocupados y, y, evidentemente, me gustaría retomar algunas de las cuestiones que planteaba Emma, justamente porque no se trata de situaciones aisladas, se trata de situaciones articuladas. Ella mencionó la polarización política, esto es algo que venimos viendo en el Brasil de Bolsonaro, en el Chile, eh, a partir de las movilizaciones también contemporáneas al, a, al golpe en Bolivia, en Argentina venimos en, en un proceso de polarización política que, como decía Emma muy bien, me, me sumo a lo que ella planteaba, eh, pone el, la, las discusiones en el terreno del, del más extremo odio y, efectivamente, la sumatoria de, de las fuerzas represivas con cierta eh, carta blanca más el, esta, este mensaje de las, de las dirigencias políticas respecto de la polarización y del odio hacen una combinación muy, muy siniestra para la, las, las, los aparatos represivos que, obviamente, como, como decía bien Emma, lo sufren particularmente quienes están en situaciones más vulnerables, particularmente las mujeres y particularmente los colectivos en nuestro país mucho más fuerte de poblaciones originarias. De, de, ella mencionaba migrantes. Aquí también tenemos esa situación de odio al migrante, aunque hay un esfuerzo integrador en algún sentido, en otro persiste esto con muchísima potencia y los colectivos LGTBIQ, TTQ+, el, en cuanto a, a las posibilidades o, o los, los modos del, del sufrimiento, quisiera decir algo que para nosotros es muy importante, que es que el contexto, por eso tanta referencia a Seema como yo, desde ITEI y desde ATIP, y, y creo que es algo, bastante conversado en toda la red latinoamericana y que de hecho creo que nos identifica fuertemente como red haber estado apelando permanentemente a la lectura contextual, a la lectura social y a la lectura política. No dejar de lado esos aspectos porque eso, lejos de ser contexto solo, es texto de la subjetividad. No se puede entender la construcción de subjetividad sin entender los contextos en donde la subjetividad se constituye y, y se va construyendo permanentemente. Porque desde nuestro, nuestro punto de vista, la subjetividad no es algo que se construye en un momento determinado, se cierra y listo, sino que es algo que tiene permanente apertura, modificación, Acompañamos la conceptualización de Silvia Bleichmar de psiquismo abierto, pero no es solo Silvia. Hay muchísimos teóricos que, que en los ultima, las últimas décadas vienen planteando en estos términos la constitución subjetiva y particularmente los diferentes modelos de aparato psíquico pensando en cómo se va a ir modificando y, y obviamente, lo que por supuesto es el foco de nuestro interés y de nuestra práctica cotidiana, como todas estas situaciones que, que son parte de, de nuestra vida social, que en parte se agravaron durante la pandemia por las, los factores que acabamos de mencionar, tanto Emma como yo, pasan a formar parte de los modos del sufrir, de, de las víctimas de la tortura, y para focalizarme en las víctimas de la tortura hay un, un plus que nosotros llamamos relacionado con la retraumatización, porque hay cuestiones en donde nosotros hemos notado que una de las formas de, de salir de estos procesos alienantes tiene que ver con la agrupación, tiene que ver con la lucha común, tiene que ver con la salida colectiva, y esto, es evidente, ha sido severamente dañado a partir de la pandemia. Es, es muy común escuchar que la mayoría de la gente se siente que está sola. Hay algo de lo que Judith Butler menciona en relación a, a, a la corporalidad, a la presencia de los cuerpos, a la encarnadura, que está, severamente cuestionado, porque además, como, como podrá contar también Eva, eh, Emma, pero lo hemos visto en Chile fuertemente, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto aquí también en Argentina en, en menor escala, apenas sale un colectivo a la calle, es severamente reprimido con todo, lo estamos viendo en Colombia de una manera desgarradora y, y eso de alguna manera confirma que, que salir a la calle está muy cerca de ser amenazado con golpes, tortura, muerte, en una secuencia que no está claro en qué punto termina o de qué manera se corta. Y esto está en llamas en algunos de nuestros países, lamentablemente, en, en una situación que afecta incluso algo que, que no es tan común, aunque sucede, que afecta incluso a, a los defensores de los derechos humanos. Han, eh, particularmente en Colombia han matado abogados, han matado psiquiatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Es decir, ni siquiera eh, uno puede eh, poner, como nos gusta decir a nosotros, poner su instrumento en favor de la lucha popular que enseguida uno también es perseguido, la familia, etcétera. Con lo cual, eh, evidentemente, esto genera un, un panorama y una, un, un clima de alto peligro para las personas y, y como decíamos, de, de un escenario que podríamos llamar de retraumatización, porque la, la, quienes han sido torturados en el pasado viven esto con un intenso terror, con un intenso terror. Esto nosotros lo hemos aprendido con, con dureza a partir del, de los sobrevivientes de, la, de nuestras dictaduras, pero hemos tenido que ir a leer cómo, cómo entendieron nuestros eh, colegas la, los, los efectos de largo plazo de los campos de concentración nazi, de los, las matanzas, las torturas, y, la, y nosotros tenemos el, el horrible privilegio de las desapariciones forzadas de personas en nuestra historia, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás, por justamente esta información que nos acabas de comentar en, en particular sobre esta problemática. Bueno, continuando. Eh, justamente quisiera ahondar en este tema que ya hemos uh, venido mencionando en algunas de las preguntas y es que sabemos que la tortura por su naturaleza eh, puede ser ubicada en ciertos espacios específicos. Eh, mm. Y aunque de igual manera se podría estimar que puede ser realizado en cualquier espacio, existe una cierta atención a lugares particulares donde, por ejemplo, las personas están privadas eh, de su libertad. O también, eh, no solo en espacios, sino en grupos humanos en específicos, como lo mencionamos, las mujeres, la población lgtbi eh, los pueblos y, nacionalidad y nacionalidades. Estimada Emma, justamente tomando en cuenta eh, esto que conversamos, quisiera que nos expliques un poco de manera más amplia. Eh, ¿por qué justo estas, en estos espacios en específico y estas, estos grupos humanos en particular eh, tienden a ser, eh, a tener más probabilidades de, de tortura y por qué pasa esto? Muy bien, a ver, eh, eh, quisiera pero eh, hablar un poquito también sobre lo que dijo Nicolás, ¿no? Y dar un, uh, un ejemplo concreto de cómo se manifiestan estas secuelas eh, psicosociales en la gente. Tomo el ejemplo de compañeros y compañeras que han sufrido tortura, por ejemplo, en noviembre de 2019, en estos acontecimientos luctuosos últimos de, eh, en Bolivia. ¿Cómo están estas personas? Que son en su mayoría gente joven, ¿no? Bueno, han perdido sus trabajos. Primera cosa. Están endeudados porque han tenido que pagar abogados. Sus familias, por pues la mayoría son de extracción muy humilde, de la población del alto. ¿no? Entonces las familias han tenido que endeudarse para pagar a los abogados. ¿Qué significa endeudarse? Significa eh, prestarse dinero, pero también vender las cosas más eh, valiosas que uno tiene. Segundo, han sido estigmatizados socialmente. Los policías lo que han hecho es sacarles fotos y poner abajo terrorista sedicioso. Y han mandado eso por todos los uh, medios uh, digitales, de manera que este, esta estigmatización social no les permite hoy en día encontrar trabajo, por ejemplo. ¿no? Ah, ellos pueden ser sobreseídos, de acuerdo, pero eh, están estigmatizados socialmente. Muchos de ellos nos dicen, yo no, yo no puedo ni siquiera andar en mi barrio cuando una vecina me ve, tengo la susceptibilidad de que está pensando que soy terrorista, ¿qué he hecho para que me tomen preso y me lleven y, y, y me torturen? En las mujeres, la mayoría son madres solas, con niños, entonces la situación económica de estas mujeres es muy, pero muy difícil. Además, claro que estas mujeres, ¿no?, han sido también, han sufrido tortura sexual, porque hay que decir que si bien los hombres, los niños sufren tortura, sufren violencias, no al cuerpo de la mujer se le ataca sobre todo de manera sexual. Podemos afirmar que asistimos a una sexualización de la tortura. ¿no? Estas compañeras nos han dicho, por ejemplo, claro que han sufrido toqueteos, insultos, las han hecho desnudar, amenazas de violación, y claro, eso deja huella en la psiquis humana. ¿no? Estas mujeres viven con vergüenza, ¿Qué he hecho para ver, para que me traten de esa manera? Entonces, tienen que hacer eh, psicoterapia, tienen que tener la, la ayuda de un profesional competente o, o de una profesional competente para poder superar estas, estas uh, estos problemas que deja la tortura. A eso se añade el hecho de que no hay justicia. Y hasta ahora... Mucha de esa gente que ha estado presa y torturada en noviembre de 2019, sigue clamando justicia. O sea que estas garantías de no repetición no existen. No existen. Y quería decir esto, ¿no?, para dar un ejemplo concreto de lo que son realmente las secuelas psicosociales, ¿no? Uno queda marcado no solamente en el cuerpo, sino también en la psiquis y muchas veces no nosotros como profesionales podemos pensar que lo más importante es que eh, estas personas tengan una ayuda psicológica, pero creo que como profesionales también debemos un poco escuchar qué es lo que ellos quieren primero. ¿No? ¿Qué es lo que ellos quieren? Y creo que para ellos y ellas, en un primer momento, está la cuestión de la justicia. Demostrar su inocencia, demostrar que no son terroristas, ni que son sediciosos, ni que son ladrones, que les robaron sus uniformes a los policías. Etc. Entonces, justicia es el clamor. ¿no? Y ahí yo creo que los profesionales de la salud mental tenemos que ser bastante eh, atentos a escuchar qué quiere la persona, cómo quiere que se lo apoye, ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Ahora bien, respondo a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que decía antes, ¿no? Que si bien estas poblaciones son las más vulnerables, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de, de las mujeres, ¿no? Hay pues la, la discriminación de género, la discriminación... De, de clase is, y puede haber una discriminación también triple cuando se trata de una mujer indígena y todo esto cuenta ¿no es cierto? para que una mujer sea de más en más vulnerable. Entonces, en el caso por ejemplo de las poblaciones uh, de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, en fin, no es una población bastante vulnerable porque también bueno, hay clases sociales dentro de esta población, hay que decir. Entonces las más vulnerables son aquellas que vienen de los sectores más pobres, de los sectores más populares, ¿no? De la sociedad entonces, estas son las más vulnerables. Indudablemente hay eh, lesbianas, transgénero, todo, en la burguesía llevan mejor, yo creo, su, su diferencia sexual. No están tan expuestos a tantas vulneraciones de todo tipo que sufren las personas que pertenecen a estos colectivos y que además pertenecen a sectores eh, populares y los más eh, pobres de la sociedad. En el caso de la población indígena, es la menos escuchada aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Es la menos escuchada, la más discriminada, contra la cual hay una... Un, un racismo muy violento. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en el caso de octubre 2019, era interesante cómo se manifestaba contra esa población eh, la manera como la gente de otras clases sociales se refería, ¿no es cierto? Eh, todo ese racismo se, se manifestaba en los epítetos que se utilizaron, vándalos, ignorantes, sediciosos, ¿no? Y claro, esto justificaba de alguna manera toda esa violencia que se ejerció contra ellos, esas hordas salvajes también, ¿no? Entonces, además, se les atribuía sin ninguna prueba su adhesión al movimiento hacia el socialismo, como una masa manejable. O sea, negándoles inteligencia, negándoles lenguaje, negándoles afectos. Y cuando se denunció que esta población estaba sufriendo masacre, tortura, apresamiento abusivo, en fin, había una parte de la población boliviana que aplaudía. Y que le parecía muy bien merecido eso, muy merecido, porque claro, estos vándalos iban a incendiar las uh, uh, la, la planta de gas de Sencata, e iban a hacer un genocidio total en Bolivia, y eso justificaba que, hagan que, que los traten con la mayor dureza. Entonces, claro, es siempre, ¿por qué? Porque son los estratos más pobres, más desposeídos y menos protegidos de la sociedad. Cuando se criminaliza la protesta social, se criminaliza la protesta social, claro, también del estudiante, del profesional, pero del fabril, del minero, del campesino, de, de, del migrante que, que esté en la frontera con Chile y que quiere volver a su país y que no lo, que no lo dejan, porque ningún gobierno ha dado... Otra respuesta que no sea la represión a las reivindicaciones socioeconómicas y a la exigencia del respeto de los derechos humanos de estos sectores, no ninguna otra respuesta que no sea esa de la represión. Lamentablemente es así. Y yo no creo que eso es así solamente en Bolivia, yo creo que es en el contexto latinoamericano. Muchísimas gracias, Emma. Eh, y sí, Nicolás, también justamente por ahondar en el tema de las consecuencias psicosociales y también justamente por ampliar en, en estas particularidades de la tortura hacia grupos humanos vulnerables por las diferentes características desde un enfoque interseccional. Bueno, eh, la práctica de tortura ha ido en incremento, como se ha ido mencionando durante este conversatorio, y es una preocupación justamente en Latinoamérica, especialmente en este contexto de protesta social del que hemos hablado, que se ha desarrollado en los últimos años. Eh, estimado Nicolás, ¿cuál consideras que es la situación actual en cuanto a la protección? en general, eh, de víctimas de tortura en la región, especialmente cuando conocemos que muchos de estos actos eh, de tortura reprochables han nacido desde el accionar de las propias instituciones eh, estatales, que son las primeras llamadas a proteger estos derechos. Bueno, es que, eh, por definición, las violaciones a los derechos humanos son eh, ejecutadas por los estados nacionales y por las fuerzas oficiales. En, en nuestro caso, el, me, me parece que nosotros estábamos. yo estaba pensando cuando la escuchaba Emma, nosotros tenemos un ejemplo en, el, en, en la cordillera de los Andes, alrededor de la minería a cielo abierto, o la llamada megaminería, donde hemos acompañado durante estos meses a, a los colectivos que han, a, se han opuesto a, a, al, al daño ecológico irreparable y, y además el impacto inmediato, el, el abuso y contaminación de las aguas. Este, y hemos notado algunas consecuencias sobre todo, además, son poblaciones donde todo el mundo se conoce, donde hay poca gente y, y con mucha facilidad se producen persecuciones y, y encarcelamientos, torturas, eh, etc. Lo que, respecto de grupos afectados, algo de esto creo que, que ya hemos conversado. Yo, a mí me gustaría que no nos vayamos sin dar alguna señal de esperanza respecto a lo que estuvimos trabajando, que, que seguro, bueno, Emma algo mencionó. En, para nosotros, por supuesto, en, en este sentido menciono lo de la megaminería, particularmente en la localidad de Andalgalá, en el, en el noro, noroeste argentino, porque ahí se dio un fenómeno por el cual hemos acompañado una agrupación natural, un poco con la misma lógica que planteaba Emma, es decir, acompañando las necesidades de, de, de la gente que estaba en pleno conflicto y también hemos acompañado y quiero ser muy enfático en, en rendir homenaje a los colegas de los sistemas de salud que si bien están sujetos al, al aparato estatal, como dirían los, los institucionalistas, parte de lo que hace que no estemos todavía peor es que dan más de lo que deberían dar y, y se, se van más allá de lo reglamentario. Y también hemos estado acompañando a colectivos de médicos, enfermeros, enfermeras, cuidadoras, que por supuesto en esta pandemia, sobre todo en el, los colectivos de mujeres, ha recaído las tareas hogareñas y de cuidado de una manera absolutamente desigual y que entonces eh, deja a, a una cantidad de gente, esencialmente mujeres, en, en una situación mucho más endeble y delicada. Sabemos de la fortaleza, pero también sabemos que todo tiene un límite y que no, no se puede cualquier cosa. Y en ese sentido eh, reivindicamos el apoyo a las luchas populares y acompañamos con lo que nosotros sabemos y podemos, ese, esa conformación colectiva, ese, ese, esa construcción de lazo solidario, de lazo social, que significa juntarnos para resolver un problema. No ir a llevarle un colchón a alguien que, por supuesto, en alguna ocasión puede ser indispensable, puede ser lo que la gente necesita. Pero, básicamente, y, y nosotros cuando cuando hablamos de, de las víctimas, en realidad nos gusta eh, al equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, nos gusta pensar en términos de afectados, justamente apelando a la posibilidad de actividad, a la posibilidad de la potencia de la gente y no a su victimización, sin ignorar de todo lo que es víctima, sino apuntando a ese, a ese dar poder de resolución y, y, y por este lado. Y lo último que quería decir es que esto no se entiende y no va a dejar de haber violaciones a los derechos humanos mientras siga habiendo un sistema tan injusto desde el punto de vista social, económico, político, que obviamente, como decía muy bien Emma, discrimina peor a los más pobres. Porque además de ser de un colectivo minoritario, si además eres pobre, estás mucho peor todavía. Y eso, hasta que no haya algo que cambie en ese plano, va a ser muy complicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, la siguiente pregunta es justamente sobre el tema de acceso a justicia para víctimas de tortura, porque justamente mencionamos que es algo esencial. Eh, especialmente para que los damnificados puedan recuperar eh, hasta cierto punto su dignidad y su sanidad. Estimada Emma, ¿podría comentarnos qué mecanismos existen para asegurar el acceso eh, a este método de reparación, a esta justicia hacia las víctimas de tortura en su país y en general en la región? Me parece que tenemos el micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Está bien? Sí. Ya. Uh, había dicho que tenemos nosotros una constitución, una de las más avanzadas de América Latina, que pruebe terminantemente la, la tortura, pero también he dicho que hay un tal disfuncionamiento de la justicia que, bueno, estas leyes no, no se cumplen. Entonces, lo, lo importante no uh, uh, ha sido que han habido en Bolivia iniciativas desde la sociedad civil, por ejemplo porque además decir que en bolivia la tortura es un delito de mínima cuantía no está está en el código penal boliviano con ahora les digo exactamente pero es es bastante eh, sorprendente no es um, la persona que tortura no tiene más de seis años de, de condena. Entonces, es realmente eh, muy, muy, eh, muy baja la condena para la, los, los torturadores. Y nosotros, desde la coalición contra la tortura, que ha sido impulsada por el ITEI y que está compuesta por varias organizaciones de derechos humanos de la sociedad boliviana, Um, hemos hecho un anteproyecto de ley, no, perdón, hemos hecho una propuesta para el nuevo Código Penal para que se tipifique la tortura y otros malos tratos de acuerdo a estándares internacionales. Lamentablemente este nuevo Código Penal en Bolivia no ha sido eh, promulgado porque ha habido mucha oposición de la sociedad civil, sobre todo del sector médico, entonces, eh, entonces, hemos hecho, desde el ITEI y con el aporte de varias organizaciones nacionales e internacionales, un anteproyecto de ley contra la tortura y para la creación de un mecanismo nacional de prevención. A nosotros nos parece muy importante ¿no? que Bolivia tenga un anteproyecto de ley que tenga una ley contra la tortura. Pues esta este esta ley que había sido con el aporte de del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de organismos internacionales como la Asociación por la Prevención de la Tortura, la Asociación la Organización Mundial contra la Tortura y también el Consejo Internacional para la, para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, Naciones Inuidas, o sea que era, no era un anteproyecto de ley que había nacido en un escritorio del ITEI, sino que tenía el aporte de varias organizaciones nacionales e internacionales. Fue entregado en acto público a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Parlamento Boliviano, la señora Marianela Paco, era esto durante el gobierno del MAS, quien se había comprometido a hacer lo necesario para que esta ley sea promulgada. No sabemos por qué hasta el día de hoy no ha pasado nada al respecto. Segundo, tendríamos que tener un mecanismo nacional de prevención, pero que además cumpla con la condición sine qua non de cualquier mecanismo nacional de prevención, que sea independiente de cualquier instancia gubernamental. Eh, el hecho es que tenemos un mecanismo nacional de prevención, pero que es dependiente del Ministerio de Justicia y sus, sus funcionarios son elegidos en las esferas gubernamentales y son militantes del Partido de Gobierno, del Movimiento al Socialismo. Entonces, no hay ninguna independencia al, al respecto. Entonces, nosotros no estamos luchando también porque este mecanismo nacional de prevención sea. Independiente. Bolivia se ha comprometido, ha aceptado las recomendaciones del EPU del 2014 para reformular esto, ¿no? Para darle independencia al mecanismo, pero bueno, hasta el día de hoy no hay nada. Y también no se ha, se ha comprometido Bolivia a. a perdón no iba a decir a promulgar la ley, pero no no se comprometió, dijo que lo iba a hacer, pero no, pero no no lo hizo. Entonces, a nivel nacional, este mecanismo, uno de sanción, el otro de prevención, el uno no existe y el otro es defectuoso. ¿Qué existe entonces como mecanismo de reparación para las víctimas? Los uh, los uh, convenios internacionales que ha firmado Bolivia por ejemplo, ha firmado la Convención contra la tortura, ha firmado y ha ratificado. Al firmar y ratificar esta Convención, Bolivia pues se compromete, ¿no? a cumplir con los cinco puntos de reparación de, para las uh, personas afectadas. Nosotros también utilizamos lo de personas afectadas, pero tengo que decir que algunos de que algunas personas les parece que esto uh, simplifica. El, el, um, el, el, el, el daño que han sufrido entonces prefieren víctimas porque personas afectadas les parece bueno ahora cierro cierro comillas no les parece muy poco entonces decía que eh, bolivia al firmar esta convención se había comprometido justamente a cumplir con uh, estos cinco puntos pero no lo ha hecho ¿No? el de reparación, el de rehabilitación, el de garantías de no repetición, que es justamente eh, la justicia para las víctimas. Y no creo que lo va a hacer. Ningún gobierno lo ha hecho. Las Fuerzas Armadas y la Policía actúan en total impunidad. no Y no lo va a hacer este gobierno tampoco, aunque tenga el título de Movimiento al Socialismo, no lo va a hacer por la misma razón, porque no se meten con las Fuerzas Armadas y con la policía. Por, por lo que dije antes, no porque la, la sobrevivencia del régimen depende tanto de estas dos Fuerzas Armadas, que entonces tratan realmente de no uh, interferir en las cosas que ellos hacen, no les dictan uh, normas de conducta ni les rayan... Uh, límites a su accionar represivo. Entonces, estamos en esa situación y no creo, no creo, que la situación en otros países de América Latina sea diferente. Uno se podría preguntar, por ejemplo, eh, en la situación actual de Colombia, ¿qué está haciendo el Mecanismo Nacional de Prevención de Colombia? Es que hemos leído nosotros un informe del mecanismo nacional de prevención, ¿no? Lo que estamos nosotros nosotros nos estamos informando porque lo, lo que no, por lo que nos dicen y nos informa el CAPS, por ejemplo, de Colombia, por lo que leemos en, en, en los periódicos, pero ahí hay un mecanismo nacional de prevención que parece que está bastante silencioso, ¿no es cierto? Entonces se, uno se puede preguntar también en en la Argentina también, ¿no? ¿Qué hace el mecanismo nacional de prevención? Yo no sé, pero me parece que estos mecanismos nacionales de prevención tendrían realmente que jugar un rol central en lo que es la prevención de la, de la tortura para justamente constituirse, ¿no? Um, en una, en una instancia que posibilite a las personas afectadas el acceso a la justicia y a la reparación. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos en general sus intervenciones y estamos llegando justamente ya al final de este programa. Tal vez si desean dejar un mensaje final, tienen el micrófono abierto. Podemos empezar por Nicolás. Bueno, realmente estamos muy agradecidos. Eh, fue muy interesante escuchar a Emma contar eh, la perspectiva desde su punto de vista y desde, desde su lectura política y clínica, eh, realmente fue, fue muy interesante. Nosotros, en nuestro equipo, cuando explotó la pandemia, lo, nuestra reacción inicial fue agruparnos con la asociación de psiquiatras, agruparnos con, una, con Liber Pueblo y con algunos colegas que, que querían poner su instrumento para ayudar a la gente y así fue como implementamos un dispositivo de, de buena voluntad para trabajar con afectados y acompañamos durante todo el año pasado y todavía seguimos acompañando afectados por, por la pandemia en muchísimos aspectos, como contaba, tanto individualmente como a colectivos de, de diversa índole que lo, que lo pidieron, que nos necesitaron y que nos parece que fue una actividad muy importante para, para poder sostenerse en un momento en el que todos sentimos, nos sentimos un poco solos, un poco aislados, un poco por esto de conectarnos casi exclusivamente a través de medios electrónicos, pantallas, etc. Y en ese sentido, que lo que decimos nosotros es que la distancia física no se convierta en distancia social y que nos podamos conectar porque seguimos siendo seres sociales, seguimos necesitando de la conexión con otros y en ese sentido celebro este conversatorio porque está juntando yo pensaba tres países de tres usos horarios que además nos hermanamos con tantos otros países de América Latina que, que estoy seguro que, que están con nosotros pensándonos, escuchándonos y acompañándonos de todo, los, todo el resto de América Latina. Muchísimas gracias Nicolás. Le doy el paso también a Emma. Bueno, felicitar a Inred por esta... Excelente iniciativa, pienso yo que este tipo de conversatorios que nos permite eh, contar nuestras experiencias en este en este tiempo de pandemia, pero también escuchar, nutrirnos de las experiencias de otros centros es muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo ahora que ya no tenemos los encuentros de la red latinoamericana, entonces me parece muy importante poder... Eh, Sí, escuchar, saber, informarse de lo que está haciendo EATIP, de lo que está haciendo INRED, y para el ITEI una oportunidad de poder también contarse, decirse en su práctica cotidiana, ¿no? Entonces, sería interesante que podamos multiplicar este tipo de, de conversadores, sobre todo en esta época, y ahí estoy muy de acuerdo con Nicolás, ¿no? Que... No podemos hacerlo de manera presencial y que estamos bastante limitados, ¿no? No solamente en nuestra práctica profesional, porque eso es lo peor para nosotros, que no podemos estar en el terreno, ¿no? No podemos viajar, no podemos estar en el terreno. Nos estamos dando modos para, para trabajar. Por ejemplo, nosotros no hemos ido a Sacaba, a Cochabamba, porque decían que ahí los... Casos de COVID eran bastante elevados, pero entonces las personas afectadas han venido al ITEI. Y nos hemos dado los modos de tener todos los medios de bioseguridad para poder eh, trabajar con ellos durante dos días intensivos. Entonces, uno se da modos en esta pandemia, ¿no? Con todas estas, eh, con todas estas limitaciones. Eh, y es, pues, como decía, altamente positivo este tipo de conversatorios. Muchísimas felicidades. Espero también que las personas que nos están escuchando no uh, han podido entender lo que está pasando en América Latina desde la óptica de personas que trabajamos con personas afectadas en eh, eventos luctuosos, uh, por uh, represión política. Entonces, me parece... Muy bueno y muchas felicidades nuevamente y a ti Estefanía por la excelente moderación de este conservatorio. Muchísimas gracias Emma y agradecemos bueno la participación de nuestros dos panelistas y sus grandes aportes. Muchas gracias también a las personas que se conectaron hoy a nuestro programa del día de hoy, justamente para hablar de cómo apoyar a víctimas de tortura. Nos acompañaron Emma Bolcha Bravo desde Bolivia y Nicolás Pedregal desde Argentina. Muchísimas gracias. Y recuerden que este programa lo van a poder encontrar colgado en nuestro canal de YouTube, Inred Digital. Además, les recordamos a nuestra comunidad que si desean que tratemos alguna problemática social, nos pueden dejar sus comentarios en nuestra transmisión o enviarlas directamente en nuestro correo electrónico, comunicacióninred.org. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós, Nicolás. Adiós. No me, no me. Muchísimas gracias.